¿Cómo están? Me está dando una alergia horrible, terrible al calor Espero de verdad que me deje grabar este video porque ah, por eso odio el calor Ni siquiera me puedo poner mi reloj, ni siquiera me puedo poner collar Porque me pongo collar y e inmediatamente reacciona mi piel al collar y, y se me hace un collar como de ronchas y el reloj puedo traer el sudor hasta acá. ¡Ay no! Lo odio de verdad. Yo no sé cómo pueden ser algunas personas Team calor Pero en fin, el día de hoy, Fantasmitas, les traigo sus experiencias paranormales. de hace rato que no las subía, pero me las puede seguir enviando. Si quieren saber el correo especial para que ustedes me manden sus historias, están listados en la cajita de descripción. Se llama historiasparanormalesmarijo.com Si no les digo, ahí está en listado. Ahí me pueden escribir su historia, mandarme fotos, videos... Um, de repente me mandan como una carpeta de archivos y no, no es por desconfiar de ustedes, pero justamente así abriendo archivos eh, que no sabía eh, fue que me hackearon Entonces prefiero que me manden la foto así como que en individual a una carpeta porque les digo, ya ahorita ya no sé, me han tratado de hackear 100 veces eh, todas las redes Entonces prefiero como que no abrir links y no abrir ese tipo de carpetas donde puede haber algún virus, ¿verdad? Pero bueno el día de hoy les traigo tres historias que ustedes fantasmitas me han enviado, están muy buenas, eh, de verdad los entiendo con estas cosas que les han pasado porque pues recuerden si sonamos aquí en el canal que este canal básicamente empezó por experiencias propias, o sea que yo toda la vida he experimentado. Actividad paranormal, pero bueno, antes de empezar recuerden suscribirse antes de comenzar con este video, creo que eso ya lo dije, sí Y si no, pues choc, miren, ahí anda, ahora sí lo puse clarito para que ustedes puedan ver por dentro, le abrí un poquito ahí para que lo vean Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, tengo Instagram, Facebook, Twitter y TikTok Y bueno, ¿qué les parece si ahora sí comenzamos con esta primera historia? Ok, esta primera historia es de Bella Nara, ella nos manda su historia ¿Y cómo fue que hasta el día de hoy, ah, que ella ya tiene 16 años, cuando esto le ocurrió cuando tenía unos 7 años, odia a las muñecas? Aquí es donde digo te entiendo, hermana, porque fue justamente lo que me pasó a mí también. Eh, hubo una experiencia traumática con las muñecas que ya desde ahí eh, mi miedo fue completamente... Intenso. Pero bueno, esta historia básicamente va desde antes de que ella naciera. Dice que a su mamá le encantaban, le encantaban todo tipo de muñecas, las de porcelana, las de hule, las de uh, tela, o sea, de todo, de todo tipo le encantaban las muñecas. Entonces, eh, antes de que de Yanara naciera, su mamá compró dos muñecas de porcelana, así muy bonitas como para adornar el cuarto de ella, pues cuando naciera, ¿verdad? Entonces, todo muy bien, o sea, dice que, que ya que ella fue como, ¿cómo les puedo decir? consciente de lo que estaba haciendo, se acuerda perfectamente de que, de que le encantaban las muñecas, o sea, él realmente siempre jugó con ellas, siempre las tenía ahí cerca y dice que se acuerda perfecto que en algún punto... Hablaba mucho con las muñecas y que ya después de lo que le ocurrió Pues ya no sabe si realmente era como su imaginación o un juego de niños, ya saben O realmente si sí existía algún tipo de de, pues sí, de conexión, ¿no? Hasta estoy llorando de tantas veces que estornudé Y recuerden que siempre se escuchan esas, esos bichitos como que va a llover o que hace calor Total, cuando ella estaba a punto de cumplir exactamente 8 años Y viendo pues, sus familiares que siempre jugaba con estas muñequitas desde toda su vida pues se les hizo buena idea regalarle un tipo de muñeco que no sé si ustedes sepan, pero se llama Sizziovello, creo que así se pronuncia, es una palabra italiana Y eh, son de estos muñecos que caminan, desde ahí ya empezó mal, desde que leí eso yo dije, ah, yo sé que va a terminar muy mal esto Pero en fin, el caso es que le, le regalaron uno de estos muñecos Dice que al principio obviamente todo fue hermoso porque le encantaba su muñeco, lo traía para todos lados, le encantaba, le encantaba jugar con él y tenerlo cerca de ella, pues casi siempre, ¿no? o sea, siempre quería jugar con él, entonces siempre lo tenía cerca pero llegó un punto, o sea, dice que no realmente no sabe qué, qué, qué pasó el caso es que de querer mucho a su muñeco y a las otras dos muñecas un día empezó a sentirse como, ya saben, como observada por, por el muñeco o sea, de verdad, dice que, que fue de un día pues lo quería mucho, lo quería tener cerca y al otro día ya no lo quería ni ver entonces se sentía observada por el muñeco, dice que fue tanto así que le dijo a su mamá, ¿sabes qué mamá? Eh, me pone muy incómoda este muñeco, entonces súbelo como a una repisa, ¿no? O sea, así en lo alto está la repisa alta, justamente ahí tenía las otras dos muñecas que les dije al principio que le habían regalado desde que nació. Entonces ahí estaban los, los tres muñecos, pero dice ella que su cuarto no, no tiene puerta, entonces, ah, y queda hacia el comedor. Entonces cuando ella llegaba de la escuela y se sentaba en el comedor como para hacer tarea, comer, lo que sea, alcanzaba a ver, o sea, daba la vista desde el comedor esa repisa donde les digo que estaban los muñecos. Entonces ella estaba como que haciendo su tarea, ya saben, y lograba, sen, o sea, sentir que alguien la estaba viendo y volteaba y pues casualmente quien la estaba viendo era el muñeco. Entonces... Esta sensación no se iba a pesar de que ya lo tenía como en una repisa alta. Total, llegó el punto donde ella, si se sentaba así normal como para hacer su tarea, empezó a sentarse de tal manera en el comedor que le daba la espalda a su cuarto con tal de no ver a este muñeco. Ni siquiera como de, ya saben, con el rabillo del ojo que le llaman, nada. No quería saber nada del muñeco. También a la noche le daba mucho miedo. Dice que generalmente se acostaba en la parte de los pies, o sea, la cabeza la ponía en la parte donde se supone que van los pies para que así, de esa manera, no ver la repisa donde estaba el muñeco o sea, ya iba escalando como que esto muy rápido porque les digo, por alguna extraña razón, el muñeco le daba mucho miedo o sea, le daba pavor sentirse que lo estaba viendo y verlo llega un día donde sintió esta incomodidad como mucho mucho más fuerte que, que otros días y lo que hizo fue, pues ya, o sea, ahí estaba el muñeco como si nada, les digo, yo tenía el rato ahí y se acuesta igual de esta manera en que la cabeza pone los pies, ¿qué? Donde, la, donde va la cabeza, no, donde van los pies pone la cabeza y dice que empezó a escuchar ruidos. Pero a pesar de que ella seguía despierta, tenía los ojos cerrados, obviamente porque le daba mucho miedo ver como que eran esos ruidos, pero aún así los escuchaba y sentía así como que los ruidos cerca de ella. Esto obviamente le generaba miedo, pánico, no podía dormir, pero ella ya sabía como cómo tranquilizarse sola para poder pues dormir, o sea, porque estos ruidos eran pues seguidos. Entonces estaba así como ya tratando de dormir, les digo, seguía despierta pero con los ojos cerrados cuando... Escucha como un ruido muy muy cerca de ella y fue así cuando, después de pensársela mucho, abrió los ojos y lo que vio fue que el muñeco este, el que camina, estaba muy cerca de ella. Y ahora pónganse esta imagen en la cabeza, o sea, imagínense que están en su cuarto oscuro, que ustedes están acostados, escuchan un ruido... Y voltean y ven a este muñeco Que generalmente siempre tienen como de fábrica Pues la sonrisa, ¿no? Pero así, o sea, súper cerca Ella lo que hizo fue cerrar otra vez los ojos Pensando que era como una pesadilla O, o, o no sé, que algo había pasado Total, se queda dormida Y cuando despierta Se acuerda, o sea, iba despertando y dijo Ay, por favor, que no esté Abre los ojos Y ahí está el muñeco De todos modos, ahí estaba Entonces fue así como que le dijo a su mamá Mamá Tíralo, tíralo las muñecas, no quiero saber absolutamente nada Tú moviste muñeco, no, pues no, yo ni siquiera entré a tu cuarto Entonces eh, desde ahí ya no quiso saber nada de muñecos Y sinceramente tener no un muñeco que se mueve y que camina, qué horror eh, Pero sí, así fue ¿Cómo es que un objeto después de estar muchos meses en un mismo lugar Sin moverse, sin caerse, sin nada De repente de estar, o sea, chequen esta, esta distancia de aquí Donde está, donde yo me recargo, del escritorio hasta por allá o sea, imposible. Y así fue como ella desarrolló un terror intenso de los muñecos desde sus 8 años. Y dice que esto fue como tan tan traumático que ahorita a sus 16 se acuerda perfectamente. Ok, la segunda historia es de Itzel y e Itzel nos cuenta una historia que pasó con un casimerito. Yo creo que muchos de ustedes ubican a estas muñecas, estuvieron de moda, muy de moda hace un tiempo y muchas personas como que compraban estos casimeritos, los coleccionaban porque les puedes dar de comer y que comprar el biberón y que comprar la comida, bueno, total. Entonces dice Itzel que su mamá trabajaba como ama de casa y que la señora de esa casa donde trabajaba eh, le regaló una muñeca, ¿no? Y esta muñeca era un casimerito. Pero la mamá de Itzel sabía que a Itzel no le gustaban las muñecas desde muy muy pequeña O sea, ¿por qué nos da este miedo por las muñecas? Quién sabe, pero bueno, total es que no le gustaban las muñecas Pero dijo, bueno, pues como de adorno igual te puede servir Y pues de todos modos se la llevó a Itzel y le dijo Mira, pues aquí está, me la regaló la señora, pues si la quieres poner por ahí si no, pues tú sabrás Ah, bueno, entonces pues lo que hizo Itzel fue ponerla en su escritorio Y ahí, y ahí pues sí, se veía bien y dijo, ah, bueno Todo muy normal, los primeros días, todo excelente pero después empezó ella a soñar raro, soñaba que había alguien enterrado abajo de su cama, soñaba así como sombras, cosa que antes no había pasado. Dice que eh, su cuarto tampoco tenía puerta y que tenía una cortina, pero entonces cuando su mamá apagaba ya todas las luces de la casa ya para dormir, eh, pues ya saben, siempre hay un reflejo, ¿no? ya sea las luces de la calle o la luna o lo que sea, pero bueno, el caso es que siempre alcanzaba a ver como una silueta, Parada como del otro lado, como por fuera del cuarto, así como muy alta Cuando Itzel iba a prender la luz, pues veía que la cortina estaba bien y todo Y cuando pasaba esto otra vez, otra noche y otra noche Pues sinceramente llegó a pensar que era su mamá, pero su mamá ya estaba pues acostada Dice que le platicó esto a su mamá y que ellos son, eh, dice que se congregan en una iglesia cristiana Y que a ellos les dan un tipo de aceite que es especial para oración entonces, eh, al contarle itzel esto a su mamá, lo que hace su mamá es usar este aceite que desconozco cómo se use, eh, pero que, bueno, que hizo oración en su cuarto y que eso les dio como un poco de, de tranquilidad. Pero a los siguientes días ya no solo eran sueños, sino que esta situación de la cortina, que se veía que una silueta estaba del otro lado, empezó a pasar más seguido. Su mamá escuchaba como risas, como gritos, cuando no hay nadie cerca de su casa. O sea, Están retiradas las casas unas de otras y que está pues retirado, ¿no? Entonces... Pues no, o sea, no podía hacer nadie más. También a veces escuchaban risas, llantos, o sea, ya se estaba volviendo un poco intenso. Un día, un tío de Itzel fue a visitarles ahí a su casa y eh, le empezó a platicar así como de que oye tío, pues fíjate que ha pasado esto raro, de o sea, que me regalaron esta muñeca, he tenido estos sueños y hemos pasado esto, hemos visto esto, lo demás. Y su tío les platicó que a sus hijas, o sea, las primas de Itzel, también les habían regalado dos muñecas y que una situación parecida había estado pasando, que soñaban que las muñecas se movían y que había como alguna situación incómoda. O sea, algo que hicieron que estas muñecas se deshicieran de ellas. Entonces, Itzel al escuchar esto, decidió hacer lo mismo, como que tirar la muñeca, pero dijo, bueno, al día siguiente la tiro, ¿no? Porque ya era de noche. Ese día mete la muñeca así como a un cajón, apaga su celular y también lo mete igual a ese cajón. Entonces ya, ya se le haya dormido cuando estaba escuchando como estos ruidos Ya saben, como que primero los escuchas en tus sueños y después te despiertas y te das cuenta de que no es un sueño De que realmente lo estabas escuchando Entonces escuchaba como estos ruidos que venían exactamente de ese cajón donde tenía la muñeca y el celular Y recuerden que el celular estaba apagado, pues el celular también empezaba a hacer como ruiditos como si estuviera prendido Como una musiquita Y total, Y It, dice El que tenía ganas de salir corriendo, gritar a sus papás y se moría de miedo al día siguiente fueron justamente unas primas suyas Y una de ellas, o sea, le dijo Ay, qué bonita muñeca, les digo, está de moda Entonces le dijo, regálamela, regálamela Y e Itzel le dijo, no, mira, no te la puedo regalar Por esto que me dijo mi tío y me dijo y no sé qué Pero pues la niña se puso terca y bueno, total que se la acabó regalando No pasó mucho tiempo antes de que estas cosas Que pasaba Itzel en su casa junto con su, sus papás Pasaran también en la casa de las primas donde se llevaron a la muñeca Pero incluso dicen que se puso todo un poco como más intenso Tanto que se vio involucrado el pastor de la iglesia y Que tuvieron que quemar las muñecas Es decir, como si la muñeca... Hubiera traído algo y a lo mejor por eso la señora se le regaló en principio a la mamá de Itzel y pues ahí se fue como que pasando todo el rollo. Al contrario, en casa de Itzel pues ya se había como tranquilizado todo. Aunque no por completo porque también escuchaban como pasos en la azotea y a este punto cuando empezaron a escuchar esos pasos eh, ya estaba un hermano del papá viviendo ahí con ellos. Entonces eh, pensaba, no, pues es él que anda ahí arriba Y hasta su mamá escuchaba los pasos Y de repente vieron entrar al tío así bien quitado la pena Y le preguntaron de que, oye, ¿qué haces ahí arriba? Eh, no, yo vengo llegando de casa de mi mamá, o sea, de su abuela entonces pues sí fue ahí un tema. Díganme ustedes si ¿sí han tenido alguna experiencia rara así con un casimerito porque no es la primera vez que escucho sobre esto. Y la última historia del día de hoy es de Martín. Y Martín nos cuenta una vivencia paranormal que le ocurrió en su trabajo. A mí siempre me dan más miedo cuando pasan cosas como en tu trabajo, en la escuela o cosas así porque son como cosas externas a ti. Obviamente si te pasan en tu casa... Pues puedes pensar que es por ti, que algo hiciste o algo así, pero ya que pasa así como que fuera de tu entorno, pues sí está como más creepy, porque definitivamente hay algo ahí fuerte que se hace presente. Generalmente se hace presente como al mismo, a, la, a las mismas energías. O sea, por ejemplo, aquí Chuck, pues con nosotros y demás, pero imagínense que Chuck nos sigue a otros lados, o sea, ahí sí estaría muy. Triqui. Pero bueno, el caso es que Martín trabajaba en un edificio y ese edificio lo están. Pues sí, lo estaban haciendo como. le están haciendo algún tipo de remodelación. El caso es que dice que, como no había cámaras de vigilancia él lo contrataron para vigilar ahí como de eh, vigilante, ahí estaba y dice que este pues sí este edificio donde lo estaban haciendo todavía no tenía como puertas ni ventanas ni nada iban a ser unas oficinas pero les digo eh, todavía estaba como en construcción y que tenía un pasillo en L y él se sentaba justo aquí porque o sea en estos dos pasillos era por donde entraba la gente por aquí tipo o sea yo sé que está medio raro mi explicación pero por aquí entraron las personas que ya estaban trabajando ahí y por aquí entraban los de la obra. Entonces él tenía que vigilar de los dos lados, que efectivamente fueron o los trabajadores de la obra o las personas que trabajaban ahí. Entonces justamente él aquí se sentaba en medio para tener a la vista, eh, pues sí, ahora sí que los dos pasillos, ¿no? Total, esto fue como en la mañana, o sea, todavía no había nadie, por lo cual pues él estaba solo. Recuerden que pues él trabajaba de vigilante, entonces él estaba ahí sentado todo muy normal, cuando escucha tacones de mujer, son un ruido característico, o sea, cualquier persona lo, lo distingue. Entonces, al empezar a escuchar como estos pasos, él voltea hacia los dos lados y no ve que nadie venga. Pero, o sea, el sonido de que venía ya alguien caminando ya era muy cercano, o sea, sí o sí tenía que ver quién venía, ¿ok? Entonces, les digo, voltea, y voltea, pues nada, ok. Y ese ruido de los tacones como que paraba justo a la mitad, justo a la mitad del pasillo, pero les digo, a la altura que él lo escuchaba era lógico que tenía que ver si alguien venía. Total, esto, esto pasó por unos minutos hasta el punto en donde él dijo, a ver ya, voy a poner música porque pues esto ya me está sacando de onda, puso la música y se seguían escuchando más fuerte, como si... La entidad que venía en tacones tuviera que hacer a propósito como mal ruido para que se escucharan los tacones. Y bueno, dice Martín que él es creyente en Dios, entonces lo que empezó a decir eh, fue mi Dios es más poderoso que tú, así varias veces, hasta que eso eh, cesó. Y después ya empezó a llegar la gente, esto o sea fue alrededor de las 8 de la mañana. Entonces pues ya, o sea, no pasó mucho tiempo antes de que ahora sí ya entraran a, a, pues sí, a trabajar las personas. Y bueno les digo, como no había cámaras ni nada, o sea, él fue con otros vigilantes que estaban en otro piso y les platicó lo que le, le acababa de pasar. Lo que les sorprendió fue que los trabajadores, o sea, sí le creyeron porque había como una, pues sí, como una leyenda ahí en ese edificio. Ya que antes de que fuera lo que estaba haciendo justo ahora, era como una fábrica de producción de artefactos que se fue a Brasil. Desconozco qué tipo de artefactos, pero bueno, el caso es que eran como, les digo, como ellas en producción y... La hija del dueño de esta, de esta fábrica eh, se había enamorado como de, de un trabajador de producción. Entonces su papá como que no los dejaba estar juntos y demás. Y dicen que esta persona se hizo la automatación. Ya saben que no puedo decir la palabra. Eh, porque no dejaban estar pues, con la persona que quería. Y era muy característico que siempre que iba a haber... A su amado iba en tacones Que es justamente ese pasillo donde estaba Porque ahí era donde estaba como la planta de producción Entonces fue así como de que Ah, ok, entonces, sí, sí tiene que ver Porque aquí pasa esto, porque es esto, lo otro Y Martín pues sin saberlo Obviamente lo supo ya hasta que les platicó Y le dijeron esto Y bueno, fantasmitas Eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya agradado bastante Que hayan pasado un bonito rato aquí conmigo Un momento paranormal Les mando muchos besos Recuerden enviarme su historia Si no me la han enviado Y les recuerdo rápidamente eh, eh, prefiero que manden los archivos así como adjuntos al mail y no como una carpeta, les digo más que nada por seguridad porque ya me ha pasado y pues bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Les mando muchos besos los quiero mucho y nos vemos al siguiente